siguiente unidad vamos a comenzar a trabajar con el primer gestor que se va a ver en el curso, Zotero. Cómo importan las referencias, cómo se crean referencias nuevas y los adjuntos, los PDFs de los artículos, fotografías, etcétera. En primer lugar, Zotero es un complemento de Mozilla Firefox. Funciona en abierto para toda la comunidad de, usu de usuarios. Es un gestor de última generación y su principal cualidad es lo sencillo que es para captar referencias de Internet según estamos navegando según, y buscando información fue creado por la eh, Josh Mason University Cernes for Story New Media y debemos tener el navegador Mozilla Firefox una versión actualizada para buscar en un buscador como en Google el programa Zotero y en su página www.zotero.org nos bajaremos el programa en primer lugar y después, inmediatamente después, el plugin para insertar citas en Word, que es una, una barra de herramientas que se va a instalar en Word. Debemos hacerlo ahora porque así nos aseguramos que sean compatibles ese, el plugin con el programa Zotero, porque eh, las, la actualización de las versiones es continua. Se puede trabajar sin estar conectado con el navegador para ordenar nuestras referencias, borrar, cambiar de nombre, eliminar. Y no hace falta registrarse para utilizar el conjunto de las herramientas. Podemos empezar a trabajar con Zotero sin el registro. Posteriormente, si queremos, por ejemplo, sincronizar ordenadores, que nuestras referencias estén en una nube para que la, la bibliografía la podamos recuperar en cualquier ordenador porque Zotero es multiplataforma si debemos estar registrados. Una vez que nos lo, nos lo hemos bajado, el programa lo tendremos en el ángulo inferior derecho del navegador Mozilla Firefox y aparecerá una Z o la palabra Zotero. Pinchando en ella abriremos el, el programa. Si no nos aparece en el ángulo inferior derecho, también lo tendríamos en herramientas de, de Mozilla Firefox, Zotero y lo abriríamos. Podemos también abrir la ventana completa con el navegador, para trabajar más cómodamente con ella, si no estamos en ese momento navegando. Conmutaríamos y para cerrarlo, en el ASPA siguiente se cerraría. Debajo de las colecciones tenemos las marcas que se han, se han ido, hemos ido consiguiendo de los distintos catálogos de las fuentes de las que hemos conseguido las referencias. En este caso, por ejemplo, pues hay, son referencias de libros bajados de catálogos de biblioteca que estaban catalogados y tenían sus materias, sus descriptores, que también nos hemos bajado y nos aparecen aquí. Podríamos también, pinchando en estas marcas, conseguir las referencias que están bajo estas marcas. Zortero también nos va a permitir añadir nosotros marcas nuestras a las referencias. Podríamos añadir una serie de marcas. ¿Cómo importa Zotero? Según vamos navegando en la barra, al lado de la barra de direcciones nos van, a, nos van a aparecer unos iconos. Si Zotero encuentra, estamos en una página en la que aparece un registro de, de un libro pues nos aparecerá un icono como este que es azul que es un, que, es un eh, que tenemos delante de nosotros una referencia de un libro y pinchando en ese icono nos podremos bajar esa referencia si en cambio estamos en la página de youtube donde tenemos vídeos pinchando en el icono que nos aparece nos podríamos bajar un vídeo caso es un catálogo un libro que yo me bajo a una carpeta cuando con todos sus metadatos cuando zotero encuentra varias referencias nos aparece al lado de la barra de direcciones una carpeta que nos permitiría bajarnos algunas veces puede ocurrir que nos dé algún, pro, pro, algún problema de traducción y que no nos permita bajarnos todas las referencias que nos ha mostrado. en este caso si no nos permitiera bajarnos todas la solución sería pues ir bajándonos las una a una en el caso de los pdf si zotero encuentra un pdf en internet y tiene ese, ese PDF, tiene metadatos, por ejemplo, un artículo de revista sacado de una base de datos bibliográfica de artículos de revista, podríamos bajarnos el PDF, no solo el PDF, sino también sus metadatos de autor, título, etcétera. Ahora, ¿cómo, cómo incorporamos una referencia nueva. En la barra de direcciones que aparece en Zotero, nos aparece un icono verde para crear una referencia de cero. Podremos elegir en un montón de tipos de documentos, sección de un libro, libro, artículo de revista y no solo eso, sino... Un informe, un mensaje en un foro, una entrevista, una entrada en un blog. Y aquí con sus campos correspondientes, que irán cambiando dependiendo del tipo de documento. Aquí sería para crearnos la referencia desde cero añadiendo nosotros los campos. Si, lo que, por el contrario, lo que queremos es bajarnos una página web que encontremos, sería desde el icono que aparece a la derecha del que acabamos de ver, este icono azul. Si esta página web nos interesa y toda la información que viene en ella, para bajárnosla pincharíamos en este icono azul y nos bajaría la página con los campos en el caso de las páginas web, a lo mejor va a ser necesario añadir algún campo que nos falte en este caso sería interesante por ejemplo buscar si hay año nos da un copyright que pone 1995-2012 y podemos añadir la fecha para que luego la cita, la referencia salga con su fecha borrarla borrar la, la, la colección y, y las referencias que había dentro encontrar un pdf